Saludos. Somos ERC. Nuestra organización tiene como propósito adelantar el proyecto expansivo más grande jamás creado. Sin importar los medios, lo vamos a conseguir. Desde hace algún tiempo, hemos repartido información valiosa en forma de boletas. Solo habrá un ganador, y obviamente, no será ella. A continuación, nuestra linda modelo va a sacar el resultado de nuestro sorteo. La boleta ganadora es la número 22. Nosotros contactaremos al ganador mañana viernes 20 de febrero en el lugar estipulado. Ah, otra cosita. Si logramos aumentar los seguidores de nuestra página de Facebook a 500 en un plazo de 15 días, es decir, jueves 5 de marzo, lograrán salvarla de un fatal destino. Estoy hablando en serio.